Muy buenas, ¿qué tal? Hoy os voy a explicar cómo configurar el famoso aviso advertencia del Sellers.json que ha aparecido en muchas cuentas de AdSense, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es ir a cuenta, ¿vale? Lo siguiente es suscribiros a este canal si os mola lo que hago de AdSense y queréis estar un poquito al día, ¿vale? Y lo siguiente simplemente es venir aquí en visibilidad de la información del vendedor, marcar transparente y aquí eh, poner el dominio que más tráfico tenga de nuestra cuenta de AdSense. Si solo tenemos un dominio, no hace falta que lo añadamos. Si tenemos un blog monetizando con Blogger, no hace falta añadirlo, al igual que si monetizas con YouTube, porque son eh, propiedades del propio Google y él se encarga ya automáticamente de gestionar todo este tipo de cosas. Vale, No hay que subir ningún archivo JSON. Es el archivo JSON que Google ofrece a los anunciantes a través de Google Ads para que cotejen la información de las cuentas de AdSense que están monetizando, ¿vale? Es muy similar al archivo Ads.txt que lo que hace es identificar una cuenta de AdSense con tu dominio para demostrar que tu cuenta de AdSense tiene permiso de tu dominio para vender el inventario de anuncios, pero con el JSON ya tienen acceso a tu nombre y a tu dirección de tal manera que se ofrece mucha más transparencia y confianza a los anunciantes que al final son los que sostienen toda esta fiesta, ¿vale? Entonces, eh, no, es, no es obligatorio tener que configurar esto, lo podéis dejar en confidencial para que vuestro nombre y dirección no aparezca, pero bueno, al final, si esto redunda en una mayor transparencia y confianza de los anunciantes, pues mucho mejor. Y vete todo a ver si en un futuro hacen que esto sea obligatorio sí o sí y que cuando lo configures tenga, tengas que esperar X días a que sea válido, que te puedan retener los pagos o lo que sea, ¿vale? Así que como veis es extremadamente sencillo de configurar y no hay que hacer nada más. Como veis a mí ya me está saltando también el, el anuncio del marco de transparencia del consentimiento del IAB, que es el TCF 2.0. ¿Vale? De esto ya haré otro vídeo porque precisamente estoy haciendo pruebas y test con un plugin que más o menos barato nos va a solucionar la papeleta, pero esto ya va a ser obligatorio. ¿vale? La movida es la siguiente. Hasta hace poco la RGPD simplemente te decía que tenías que bloquear las cookies de, la, de, las, de las webs antes de que el usuario siguiera navegando, ¿vale? Y él decidiera si quiere aceptar esas cookies o no, ¿vale? Hasta ahí todo correcto, hay plugins que lo hacen y perfecto. El problema es que ahora hay que enviar unas cadenas de consentimiento al propio Google y Google nos lo exige y de ahí que nos saca este maravilloso mensaje que nadie sabe descifrar porque la documentación es, completamente, es muy técnica y muy compleja y, y de esa manera lo que hace Google es vale, tu web está bloqueando las cookies el usuario acepta o rechaza y si rechaza, ojo, el usuario debe seguir navegando, a nivel legal tiene que ser así, y no viendo publicidad he aquí el mayor problema que vamos a tener con esto entonces eh, ahora como sí si va a ser obligatorio tanto bloquear las cookies como recabar el consentimiento a través de lo que se conoce como un C, CMP que es Consent Management Platform, si no recuerdo mal, y es un servicio externo que está asociado al IAB, que es digamos la asociación de empresas publicitarias a nivel mundial y esa empresa es la que tiene que validar el CMP que tú vas a utilizar para recabar el consentimiento que a su vez vas a enviar a Google AdSense para eh, demostrarle que tienes el consentimiento del usuario para uno, mostrarle anuncios personalizados y segundo, cargarles cookies de terceros de los anuncios publicitarios contextuales. Pero bueno, para eso ya haré otro vídeo cuando tenga conclusiones claras y saber exactamente cómo solucionarlo paso a paso. Nada más, espero que os haya gustado, suscribíos, darle a la campanita y esas cosas, y cualquier duda, pues nos vemos en los comentarios. Un saludo.